En el ámbito educativo, aunque la reducción operada de 2.200 trabajadores y profesores, la desaparición de programas de sala de visitas y de compensación educativa, el eliminación de los de los valores del desarrollo de asistentes de de formativos, la reducción del impagamiento de medios de administración escolar o la retirada del libre. En el ámbito sanitario, aún aumento de los de espera, el propuesto de tratamiento de urgencias, la retirada de médicos de enfermeras rural y a